o puedo estar consciente de la realpolitik y usarla para empujar mi camino hacia la utopía. Y yo creo que este último sería el camino adecuado.